Saliente, eh, informaros de que estamos hoy celebrando pues, una asamblea local, que nosotros la estamos celebrando eh, con, una, con mucha alegría porque eh, estamos viviendo una asamblea de renovación de la dirección local y además la estamos viviendo con una gran cohesión, con una gran unidad, inter, eh, unidad interna. ...y estamos contentos porque contentas porque eh, vamos a salir de esta asamblea reforzados... ...vamos a salir con una dirección local renovada, ilusionante, eh, joven... ...y que vamos a plantar, por ello vamos, tenemos la, la, digamos, la, la garantía de que vamos a plantearnos... ...los difíciles retos que nos vamos a encontrar en el futuro en Córdoba Ciudad... ...pues con garantía de, de, de, de buen trabajo... ...de buena disposición y de éxito... ...y bueno, eso es un poco lo que hoy eh, estamos, venimos a hacer aquí. ¿Aún no se ha elegido a...? No, todavía estamos en la, en la mitad de la Asamblea... ...y ahora se inicia la segunda parte... ...donde vamos a debatir eh, el documento político... ...donde vamos a planificar las estrategias políticas... Eh, ...para recuperar la ciudad de Córdoba a la ciudadanía... En, ...en un documento que ahora pues se va a debatir aquí y vamos a enmendar... ...y ya después de la, del debate del documento político y organizativo... ...vamos a elegir, bueno, se presentarán las candidaturas... ¿eh? ...todavía no ha terminado el plazo de... de ...pero ya les digo que se, afren, que se afronta esta, esa, esa fase... ...con una gran unidad y una gran cohesión... ¿eh? Eh, ...en cualquier caso eh, todavía no se ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas... Todavía no se ha cerrado el plazo, pero ya digo que el ambiente es de unidad y de cohesión... ...y ya posteriormente pues se pasará a la votación y a la de las candidaturas... ...y a la elección del de, de nuevo coordinador o coordinadora local para córdoba Ciudad. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy encantado... Buenos días. Estoy encantado aquí de estar en un debate político... ...y en una asamblea como la Asamblea Local de Córdoba... ...con una que está a la altura de los retos que tiene Andalucía... ...y los retos que tiene la ciudad de Córdoba. Es una... ...es una reflexión política de las necesidades y las prioridades... ...en un momento en el que compartimos gobierno en la ciudad... ...con una dirección saliente que ha hecho un trabajo extraordinario... ...y quiero además felicitar especialmente a, a su coordinador local... ...que representa el liderazgo dentro del equipo, a Juan Antonio... ...porque eh, representan esa vinculación de... ...podemos decirlo de compromiso cívico incluso... ...más que incluso además de político... ...compromiso cívico de gente que... Eh, ...adopta una, una responsabilidad en un momento dado... ...y que después deja relevo a otros compañeros... ...para que sigan desarrollándola... ...y en ese sentido el trabajo ha sido impecable... ...hay un nivel de cohesión en Córdoba... ...que hacen que Izquierda unidad ...sea una, un instrumento muy necesario, muy útil... ...y un, un instrumento en el que... Eh, ...se toma cabida a mucha gente... ...que ahora mismo puede sentirse huérfana de referente y que tienen en izquierda unidad... ...pueden tenerlo, sin lugar a duda, una, ...un instrumento de una organización política... ...que en un momento de cohesión es un fortalecimiento... ...desde de la idea de izquierda... ...de prioridad y de impugnación por un lado... ...de las políticas neoliberales y de prioridad... ...en otra forma de ejercer la política... ...se está demostrando en el Ayuntamiento de Córdoba... ...en las aportaciones que nosotros hacemos... ...en las prioridades que tiene este Ayuntamiento... ...frente a otros Ayuntamientos... ...y se está demostrando también una organización... ...que cohesionada cumple eh, la función primordial... ...que es servir a los cordobeses... ...como Izquierda Unida andaluza, de Andalucía... ...sirve y quiere servir... ...a los andaluces y la andaluza... ...y sobre todo... ...ante una crisis de... ...por un lado... Eh, ...que nos sitúa no en la resignación, sino en la rebeldía, que es cuatro años más de gobierno de Rajoy, eh, gracias a Susana Díaz, eh, con ciudadanos como Compinche, y frente a eso un bloque alternativo del que forma parte de Izquierda Unida, que es un bloque alternativo que decimos que no nos resignamos a cuatro años más de Rajoy, que nos va a tener en la calle la movilización y también el trabajo institucional para abrir un hueco legislativo en favor de la mayoría social. Los, las tragedias como la que ha ocurrido de la señora de Reus o en otros muchos que desconocemos, en el caso de la, de la luz, abre un debate que Izquierda siempre ha tenido claro, por ejemplo, y que ojalá se vaya abriendo y vemos que hay otros compañeros de organizaciones cercanas que lo van asumiendo. Aquí hay que nacionalizar y recuperar eh, la, la, desde el Estado a las eléctricas porque con unas eléctricas estatales públicas no habría ocurrido lo que le ha ocurrido la tragedia eh, eh, y el asesinato de la anciana de Reus como de tanta gente que ahora mismo no puede pagar, porque desde una obtención de las, de las energéticas estatales eh, habría una capacidad para, desde el punto de vista legislativo, eh, blindar a las víctimas de la crisis y blindar a, que, a quienes no tienen eh, dinero para eh, ni siquiera cubrir los mínimos vitales ...vinculado a la, a la luz o a la, o, a la, o, a la, o al agua... ¿no? ...y en ese sentido que tiene que ver con, con Córdoba... ...pues que tenemos una organización cohesionada... ...una organización con ganas de lucha... ...una organización que quiere eh, ser vehículo y canalizador... ...de la gente que se siente de izquierda... ...y vinculados a un objetivo estratégico... ...que es conformar una alternativa en Andalucía... ...dentro de tres años va a haber dos grandes esperanzas... ...una en Córdoba... Donde vamos a ser, eh, donde vamos, estoy convencido que podemos alcanzar el gobierno municipal. Y otra en Andalucía, donde podemos conformar un bloque de alternativa que mire de tú a tú y que le dispute la hegemonía del gobierno y del poder al Partido Socialista más derechista de toda España, que es el Partido Socialista de Susana Díaz. Antonio, ¿cómo valora los nuevos fichajes del gobierno de, por parte de los andaluces, de y de José Antonio? De José Antonio, nieto, qué confianza, ¿no? <tú> no, de <una> broma. <tú porque> Vamos a ver, el, bueno, no solo. eso son, en este caso me nombran a, a representantes de un Partido Popular que, que es eh, el ejemplo de una de una derecha profundamente reaccionaria y la más. y, y que tiene como hoja de ruta la gran eh, privatización del Estado. Y José Antonio Nieto, ya lo vimos en el Ayuntamiento de Córdoba, eh, tiene en esa en esa tesitura está totalmente eh, cohesionado, igual que Zoido. ...y representan el ala más conservadora... ...dentro del Partido Popular... ...con el del antiguo alcalde de Jaén... ...eso sí, en esa gran privatización... ...en esa hoja de ruta de gran privatización... ...que tiene el Partido Popular... ...tiene dos excepciones... ...una el ejército... ...y otra la política de seguridad... ...donde la represión va a aumentar... ...porque en esta hoja de ruta... ...de gran privatización... ...de desmantelamiento de derechos... ...de pérdida... De, ...a través de los recortes... De los, de, ...y deterioro de los servicios públicos... ...hace falta represión... ...y en esa estrategia es la que van a... Eh, la que van a encabezar tanto Zoido como Nieto, que van a tener un endurecimiento y se va a notar presupuestariamente, ya se nota presupuestariamente, o sea, se reduce las partidas de sanidad, se reducen las partidas de educación, pero aumenta la partida de material antidisturbio en, en los presupuestos de 2017. Y Zoido y Nieto van a encabezar pues la cara represiva de un gobierno que necesita para las... ...que necesita una coherencia a sus políticas de recorte... ...convertida en una política represiva... ...que impida que la sociedad se levante frente a eso... ...¿qué dice Izquierda Unida?... ...que no lo vamos a permitir... ...y que vamos a estar en la calle... ...por mucho que a, que a Zoido y a Nieto... ...pues le gustara que no hubiera... ...que no hubiera eh, reacción y rebeldía... Y, ...y sobre todo a pesar de que amenacen... ...con que nos, vaya, nos quieran silenciar... Eh, ...en esa expresión popular... ...de indignación contra un gobierno... ...que es minoría en España... ...que es profundamente minoría en Andalucía... ...y de la que tienen que responder... ...el Partido Socialista y más en Andalucía... ...que ha contravenido... ...el dictamen clarísimo... ...de una Andalucía que votó el 26 de junio... ...para que cambiaran y para que desalojáramos... ...a Rajoy y al Partido Popular... ...si Susana Díaz lo que quiere ante todo es que... Eh, rajoy eh, siga en el gobierno y con tal de que eh, lo que representamos unidos podemos en la que está izquierda unida pudiéramos conformar un, un, una alternativa de gobierno se sitúa en ese bloque conservador en ese bloque de la constitución del 78 que intenta apuntalar un bipartidismo que la sociedad ni la española ni la andaluza ya aprueba Muchas gracias. y yo una cuestión que me parece importante con Primero con esta asamblea y ligarla con, con si me permitís, porque creo que Antonio Maillo ha hecho una explicación clara de las diferencias entre lo que se hace en algunos sitios y lo que se debe de hacer en las administraciones públicas como en Córdoba. Mira, José Antonio Nieto fue el alcalde que cortó hizo una obra, literal, una obra, para que no llegara el agua al Rey Heredia. ...una obra para que en los sitios donde se estaba dando de comer... ...a gente que no tenía dónde ir a comer... ...y necesitaban agua potable para hacer la comida... ...pues se eh, dedicaron a hacer una obra bastante importante... ...para que no se pudiera enganchar el agua de Maxa... ...a pesar de eso... ...cientos de ciudadanos llevaron mucha agua al Rey Heredia... ...para que se pudiera seguir dando de comer en ese espacio... ...ojalá... ...y es un deseo personal porque creo que... ...que hayan cambiado las políticas en Córdoba... ...depende mucho de lo que pasó en ese centro social... ...ojalá en España hubiera muchos rey heredia ...que confrontaran con la, la, la política real... ...que ha llevado el Partido Popular... Eh, ...que lleva el Partido Popular en nuestro, en nuestro país... ...y bueno, eh, es verdad que, que no es fácil hacer ni... ...y a lo mejor es muy complejo hacer las comparaciones... ¿no? ...pero termino también porque me gustaría... ...que lo recogiera en los medios de comunicación... ...nosotros en una situación muy compleja... no solemos crecer ante las adversidades... ...somos una fuerza política histórica que es así... ¿no? ...y que ha hecho las cosas así... ...y yo como coordinador provincial... ...también aprovecho para agradecerle... ...a Juan Antonio Romero que ha sido el coordinador local... ...que cogió esta organización... ...en el peor momento posiblemente de su historia... ...que nos deje en un momento político... ...bueno, él sigue, no está dentro de la dirección local... Pero que ese, ese trabajo que ha hecho como, como dirigente eh, nos permite que hoy, bueno, pues estemos en una inmejorable situación para cambiar y seguir transformando la vida de los cordobeses y de las cordobesas demostrando que frente a los que, nacional, eh, a los que eh, eh, tienen la intención, no, no tiene, o Al contrario, no tienen ninguna intención de nacionalizar la eléctrica, de hacer que la gente pues siga pasándolo mal en este verano. La señora de Reu es una de tantas que, por desgracia, le hemos puesto cara a lo que tantos años llevamos nosotros hablando, pues que frente a ese tipo de política están otro tipo de políticas que estamos intentando desarrollar en nuestras administraciones públicas. Y sin personas y dirigentes como él, pues hubiera sido imposible que hoy eso se diera en Córdoba. ¿vale?